Vamos a ver cómo podemos insertar las pestañas o las slides dentro de un artículo de Joomla o de un artículo de Arcados. Vamos a coger este eh, articulito de prueba que no tiene ningún tipo de contenido, pero bueno, simplemente para ver el proceso sería más que suficiente. Entonces, ya hemos comprobado que tenemos estas dos pestañas aquí, estos dos botones, perdón. Pues lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se, se utilizan. A ver. Si colocamos el cursor en donde queremos insertar esas pestañas, pues a ver, le pulsamos simplemente al botón y el, el propio editor de Jumla nos plantea una, un código específico. Eh, lo que nosotros tenemos que cambiar ahora sería cada uno de los títulos que nos aparece aquí entre corchetes. Ponemos por ejemplo pestaña 1 para, para ver que, que se ha cambiado. Y pestañados. Y aquí su texto. Pues aquí podríamos colocar cualquier. Eh, o sea, el texto que queramos dentro de, de esa pestaña que necesitemos. Podemos meter eh, párrafos. O bien, pues irnos a las imágenes. E insertar la imagen que nos, que nos interese. Pues a ver, por ejemplo. A ver, no sé. A ver si hay aquí alguna imagen. Esta, por ejemplo, modificamos el tema de los, de los tamaños para que no, haya, que no haya ningún problema. La alineación, por ejemplo, si la queremos echar a la izquierda y la separación del, del margen con respecto al, al texto. Bueno, aquí la colocamos aquí arriba. A ver. Y no nos ha entendido lo de la imagen. A ver, vamos a intentarlo otra vez también para que... Veamos cuál es la diferencia. Aquí nos indica dónde se pondría, no sé si antes lo he hecho así o lo he hecho de otra forma, pero bueno, sería en este caso, eh, en este caso sería así, nos aparecería a la derecha. Eh, si aplicamos y vamos a la parte pública del este, refrescamos el, el artículo o la página y nos aparecería de esta manera. Bueno, aquí se nos ha colado el, el cambio de texto pero bueno veis el, el efecto verdad vale que queremos eh, insertar una tercera cuarta quinta pestaña las que necesitemos pues copiamos y pegamos este este este código específico que utiliza Jumla eh, a través de este botón respetando eso sí que el, que el último corchete con la barra inclinada y tabs y no se no se, no se pierda con lo cual ahí ya tenemos tres pestañas y al aplicar y actualizar la, eh, la parte pública pues ya tenemos actualizadas las tres pestañas vale en el caso de las slides pues venía a ser viene a ser más o menos similar el proceso eh, nos colocamos lo mismo en la posición que queramos y le damos al botón insertar slide. Veis que el, que el código que utiliza es exactamente igual, lo único que en lugar de tab eh, utiliza la palabra slide. Si actualizamos el aplicamos cambios y actualizamos la parte pública, podemos comprobar el efecto que se genera a la hora de utilizar las slides. Como hemos dicho, este tipo de recursos los podemos utilizar cuando queramos presentar información, bastante información de manera organizada y que, bueno, pues, que tengan todas más o menos la misma importancia y así no se nos eh, desplaza el cursor mucho, mucho para abajo, perdiendo efectividad en el mensaje que queremos transmitir. Pues nada más. Esto sería eh, el tema de las, de las pestañas y las slides. Muchas gracias.